A veces tienes que renunciar a personas, no porque no te importen, sino porque tú no les importas a ellas. A veces renunciar es necesario si queremos estar bien. Hola, bienvenidos a BeLifers, les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá. Me gustaría que por favor, te quedaras hasta el final de este video, ya que te tengo una pequeña sorpresilla por ahí. Lo más probable es que me digas, Ricardo, pero esto no se parece en nada a lo que me has dicho en otras ocasiones. Te supone que siempre debemos seguir adelante. Y es verdad, pero también es verdad que a veces, solo a veces, necesitamos rendirnos para lograr continuar. Vamos a sacar de nuestra mente eso de que el que renuncia es un cobarde, ¿vale? Porque la verdad, estamos muy equivocados. En realidad solo los más fuertes saben que renunciar es la clave, pero no. Quiero aclarar que también hay quienes aprovechan este pensar para darle la espalda a los grandes sueños, pero de ellos hablaremos en otro momento. La verdad no podemos culpar a las personas que piensan que renunciar es sinónimo de debilidad, porque lo cierto es que vivimos en un mundo donde a muchos desde pequeños nos han enseñado que el rendirnos no es una opción y que solo los fracasados lo hacen. Un poco erróneo eso, ¿no lo creen? Y no digo que esto nos lo inculquen a todos, pero si sí existe una parte de la población para que la palabra rendirse esté prohibida. En el transcurso de nuestra vida conocemos personas buenas y malas. Algunas solo van de paso y otros logran quedarse en una temporada a nuestro lado, pero no siempre ese tiempo juntos resulta ser el mejor, al menos no para uno de los dos. Con el tiempo entendemos que no todo aquel que llega a nuestra vida lo hace para quedarse. Casi siempre es para enseñarnos algo. En la vida, a veces tenemos que dejar ir para poder continuar. De hecho, casi siempre nuestra salud depende de saber tomar esa decisión que no les voy a negar a veces puede ser muy dura y no porque para mí eso esté prohibido no, nada de eso sino porque nos damos cuenta que en realidad la persona a nuestro lado no es la ideal para nosotros no lo notamos pero el renunciar casi siempre está presente solo que son cosas mínimas Esperas el transporte público para ir a tu trabajo Pero este no pasa rápido ¿Qué haces? Buscas otros medios, ¿no? Y como última opción Decides irte caminando ¿No es así? ¿Ves? Ahí estás renunciando a esperarlo Y lo haces por un bien para ti para llegar a tiempo de trabajo lo mismo ocurre con las personas si alguien no presta atención lo mejor es dejarla ir soltarla porque esta vez tal vez quiere entregarse al amor pero entró a la vida equivocada muchas veces el renunciar nos ayuda a encontrar ese equilibrio que tanto deseamos ese al que tanto hemos renunciado porque pensamos que renunciar no debería existir en nuestro vocabulario. A veces renunciamos para ser más fuertes y cuando lo hacemos porque sabemos que las cosas ya no funcionarán logramos sentir una emoción inmensa por llevar a cabo nuestros sueños y al mismo tiempo nos sentimos felices por las cosas que tenemos y por las cosas que hoy están a nuestro lado claro que no toda situación como esta conlleva a un bienestar de la noche a la mañana no te puedo mentir ese proceso de sanación por llamarle de alguna manera puede durar un poco mientras aceptamos que dicha elección fue lo mejor para que este proceso no sea tan largo y doloroso mejor pensemos que lo mejor que hicimos fue lo correcto especialmente para nosotros pero si vamos a ponernos del lado de la otra persona creo que de nada sirve hacerle saber a alguien cuánto le queremos si éste no siente lo mismo y sé que en este punto te sentirás un poco molesto y algo frustrado pero en realidad esa otra persona mientras sus sentimientos sean sinceros también sufre porque no sabe exactamente lo que debe hacer tal vez ella también ha pensado en soltarte pero le da miedo de lo que pueda ocurrir después de eso puede que este espacio muchos no lo consideren necesario porque el tema principal es alejarnos de las personas que no nos dan la misma importancia alejarnos de aquellas que nos hacen daño pero la verdad me pareció justo darles un momento a esas personas que están del otro lado a ese corazón que también quiere vengarse pero que siente que está en el lugar equivocado pero volvamos entonces en la vida debemos saber renunciar esa elección no es nada fácil recuerdan el ejemplo del transporte público uno sencillo pero notorio no es así hay otras ocasiones donde el renunciar puede ser un poco más comprometedor Por ejemplo, si quieres ser feliz con tu pareja, debes hacer a un lado a esas personas que te pueden hacer dudar. Si quieres que tu familia viva mejor y poder disfrutar de una casa hermosa, tal vez debas sacrificarte un poco más, trabajar horas extras, limitar el tiempo que pasen juntos para conseguir eso que tanto anhelas. No sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que en esta vida no es posible tenerlo todo. O sea, sí, tenemos una hermosa familia, un trabajo que amamos, unos amigos que nos han demostrado ser buenas personas. ¿Qué más podemos pedir, no es así? Pero siempre queremos más, siempre queremos acumular y acumular y esto no es posible. El bienestar, o bueno, el éxito, no se trata de tenerlo todo al menos no al mismo tiempo se trata de saber renunciar a momentos que ponen en juego todo lo que hemos trabajado nuestro objetivo es definir muy bien nuestras prioridades esto nos ayudará a entender que renunciar es tan importante para lograr continuar a veces debemos alejarnos de ciertas personas para crecer porque sí, algunas de ellas solo están ahí para atarnos las alas el renunciar puede hacernos enojar porque pensamos que no somos los realmente fuertes para afrontar los obstáculos en nuestro camino solo recuerda que a veces los obstáculos no deben ser enfrentados sino solo rodeados o bueno si no lo ves así piensa que es la vida intentando decirte que esa batalla no es para ti